Hey, bienvenidos a mes yo soy Messi Hey meses hoy voy a hacer algo un poquito loco, un poquito fuera de lo normal Porque tengo deseo de ver cómo me queda He visto muchas veces en Instagram que algunos Instagramers se maquillan las cejas de azul, de verde, multicolor Quería probar hoy, hacerme las cejas verdes Hoy sí me las voy a hacer bien nítidas, espero que se note y espero que se vea chulo Así que vamos a ver me queda pero ustedes tienen la ventaja de que ya saben cómo me queda mirando aquí a classy y si les gusta cómo ella se ve quédate para que veas cómo lo hice lo primero que voy a hacer es tomar sombra verde y maquillarme las cejas voy a tomar esta de la paleta Ultra ultramates versión 1 de slick voy a tomar el más oscuro y lo voy a usar normal como si fuera cualquier sombra para cejas y si vieron el último video que subí ayer, antes de ayer que es precisamente sobre cejas saben que la destreza en este primer paso no es importante tú te la pones ahí, te la sombreas como puedas porque la fase que realmente va a definir la cejas no es esta, sino la próxima, el próximo paso. Por eso no estoy siendo cuidadosa, porque ya saben que lo próximo que voy a hacer es limpiarlas, definirme que se vean bonitas. Ahora siento que se ven un poquito muy iguales, y normalmente la, el rabito me gusta que sean un poquito más oscuras Voy a mezclar este verde con un poquito de marroncito Para que se vea un poquito más oscuro A ver si lo logro Un poquín, creo que sí Creo que se nota un poco más oscuro Sí Sí, me gusta Voy a tomar este verde Es una paleta de esas de Amazon, ya saben el verde es muy bonito. Voy a ver si me aclaro un poquito esta zona de aquí. Sí, es, es más clarito. Es mínimo, pero es un poco más clarito. Y así hay una degradación hacia lo más oscuro en las colitas. Muy bien, me gusta. Y como siempre en este paso deberán estar pensando, pensando. pero esta muchacha es como loca. Este sí, me veo como una loca, pero ya van a ver cómo yo me corrijo esto. Siguiente paso es limpiar las cejas con un corrector que sea más claro que tu base con un pincel que te ayude a definir bien, a limpiar bien los bordes de las cejas. Voy de una vez a la parte de tapar mis ojeras, que es lo que hago como quiera siempre. Agarro la esponjita ahora y difumino todo. No se rían, pero yo me puse el exceso de, de concealer por todas las zonas que quiero neutralizar. Manchitas, descoloraciones, cualquier cosa. Y ahora me tengo que difuminar el producto muy bien antes de ponerme la base pero ya me lo pongo por todas partes y así el maquillaje me queda también de más alta cobertura la base que voy a usar L'Oréal Paris Infallible Fresh Wear, 24 horas en el tono Caramel en Europa se llama Caramel creo y en América Toffee Tienen los dos nombres aquí Caramel Toffee Es un buen tono, pero como mi piel está cambiando de color todos los días porque se está yendo el verano y está empezando a aclarar mi piel porque estoy tomando menos sol todos los días noto que me queda más y más oscura la base y hace un par de días me quedaba perfecta Este es L'Oreal Paris Infallible More Than Concealer en el tono Almendra y este es el mismo pero en el tono porcelana Y me lo voy a aplicar con esta brocha así flojita porque tampoco quiero que se vea demasiado intenso. Si lo quisiera muy, muy, muy impactante, intenso y definido, usaría una brocha más compacta, más pequeñita. guau wow, hasta así me gusta, solo, sin más nada. este color me gusta mucho así como está pero me voy a hacer un delineado en la parte de abajo con un lápiz de ojos verde este lápiz delineador de ojos es de essence long lasting eye pencil en el color 32 gold green ya estoy delineado de verde abajo ahora cualquier máscara me da igual antes de ponerme máscara me voy a poner un poquito de delineado Este es rubor de Fit Me, Maybelline, este es el color 25 y se llama Pink. Tengo un video sobre este y otro de la misma línea comparándolos. Y definitivamente me gusta mucho más sin pestañas postizas. No me gustan las pestañas postizas me siento un poco incómoda pero me voy a hacer fotos con y sin pestañas postizas así que ahora verán las fotos del resultado aunque me están viendo ahora en conclusión me encantan las cejas verdes creo que me la volvería a hacer de bonito me gusta ser artístico si te encantó este video, regálame un like Suscríbete a ClassyMess, comparte este video en las redes sociales con tus amigas y te veo en el próximo video. Chao.